Bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy les voy a enseñar a reciclar un tubo de cartón en una tarjeta. Tu pareja necesita sentirse amada, es buena que de vez en cuando le demuestres que lo amas. Recuérdale todo tu amor con esta tarjeta personalizada de fútbol, es bastante sencilla y económica, espero les guste. Hoy quiero enviar saludos a Tania Orozco, Ideas de Amor, Jennifer Cortés, leis Jarpón y Salomé Quilumba. Amigos, quiero recomendarles este video. Cómo hacer una tarjeta para ingeniero puedes personalizarla de amor o amistad la encuentras en el canal regala siempre amor suscríbase y activen las notificaciones igualmente quiero recomendarles este canal el rincón de marlin este es su nuevo video Sin ideas para reciclar y decorar latas espero se suscriban también a este canal ahora vamos con el paso a paso del video que les voy a enseñar a hacer hoy vas a tomar un tubo y lo vas a forrar con papel verde nos quedaría así vas a imprimir una foto de un baloncito de fútbol y lo vas a colocar así acá encima y lo vas a calcar solamente la mitad de un lado y la mitad del otro ahora con un bisturí vamos a cortar vamos a sacar esta parte o a cortar esta parte y luego vamos a cortar esta otra sin cortarlo del todo de modo que lo podamos abrir así va a salir bien ahora con marcador verde voy a decorar esta parte para que no quede como tan simple voy a hacer figuritas si no deseas hacer esto puedes utilizar un papel estampado Corté tres tiras de papel amarilla azul y roja ya que voy a personalizar el tubito con la selección colombia y empezamos pegando la tirita roja, pegamos la azul, y voy a cortar la tira amarilla que debe de ir más ancha. El marcador pero terminamos de dibujar esta parte, ahora acá voy a aplicar silicona líquida y voy a pegar la imagen del balón te vas a hacer llorar de que quede bien pegado, vas a cortar dos círculos de cartón del tamaño del tubo y lo vas a pegar papel verde, vas a cortar dos tiras de 2 centímetros y las vas a pegar así nos quedaría así, acá en esta parte también la forré y la vamos a colocar en cada extremo del tubo vamos a cortar una, un círculo en papel y vamos a forrar esta parte interior del tubo para que nos quede más pulido Ahora lo que vamos a hacer es pegar una tapa de un extremo de este lado, aplicamos silicona líquida y pegamos la tapa, sellamos esta parte y acá para decorar voy a pegar unos baloncitos de fútbol esto es opcional si lo deseas hacer hacemos lo mismo en este lado y acá en esta parte con un marcador voy a decorar haciendo unas rayitas En, es, en estas dos partes vamos a copiar el nombre, pero antes nos fijamos que nos quede al derecho. Ahora sí vamos a copiar el nombre de quien regala el tubito. Y acá en esta parte el nombre de tu pareja. Recuerda que lo puedes personalizar para regalárselo a quien desees. Nos quedaría así. Voy a alinear este nombre para resaltarlo un poco más. vas a cortar una tira en cartulina blanca de 21.5 x 71 imprime una imagen de la camiseta de la selección colombia y la vas a recortar con goma eva mirellada corté la frase te amo en caso de que no encuentres esta goma eva hazlo con la goma eva normal corté imágenes de corazones de colores y un baloncito Acá copié un mensaje y pegué las imágenes, igual la frase te amo. Pasan los si días y me voy acostumbrando más a ti. Nos leemos la mente, sabemos que quiere el otro sin preguntarlo. Hay ocasiones de vez en cuando, como hoy, que pienso y medito y me doy cuenta de la suerte que tengo de compartir mi vida con un hombre extraordinario y agradezco a Dios de haberte puesto en mi camino. Eres lo que más deseo, la razón número uno en la tierra para mi existencia. Te amo acá en esta parte vamos a escribir amor o también puedes escribir el nombre de tu pareja voy a delinearlo para que me quede más gruesa la letra con marcador negro voy a delinear la palabra AMOR acá voy a delinear el corazón amigos discúlpenme porque no se entre bien la tarjeta no se alcanza a ver eh, la primera parte o un lado de la tarjeta acá delineé con marcador azul y hice puntitos pero yo lo voy indicando que hacen con marcador amarillo y hice como unas estrellitas con este micro punta rojo punticos y rosquitos acá resalté estas imágenes, con un marcador resaltador voy a resaltar esta frase que me parece muy bonita y termino de decorar delineando los corazones Y acá esta frase te amo. Me parece que al delinearla así, resalta más. Igual voy a decorar con corazoncitos. punticos y ratitas, esto es opcional. Nos quedaría así. Ahora solo queda enrollar la tarjeta y guardarla en el tuito. amigos hemos terminado mil gracias por ver el video. espero que les haya gustado y que les sea útil manito arriba si te gustó compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos hasta la próxima